Hola, muy bien, siguiendo con nuestros tutoriales, vamos a aprender el día de hoy una herramienta súper, súper práctica que se llama Canva, que la tienes acá en la pantalla. Vamos a aprender cómo funciona esta herramienta, cómo la podemos utilizar y qué provecho le podemos sacar. Mi nombre es Susy Chapa y soy la persona que te va a enseñar de acá en adelante a ver cómo funciona esta herramienta de Canva. Vamos para allá. Muy bien, ya estamos acá en Canva, pero esta es una cuenta ya creada. Yo te voy a enseñar desde cero de, de cómo crearte una cuenta en Canva. Así que vamos a ver cómo se hace. Cerramos esta sesión que ya está abierta. Vamos a cerrar sesión, vamos a salir y vamos. ya salimos. Muy bien, desde acá vamos a ver cómo se crea una cuenta en Canva. Mira, tienes varias opciones. Tienes para crearte una, Canva, una, una cuenta en Canva desde, eh, desde Google, desde tu cuenta en Google. Si viste el tutorial anterior, ahí aprendimos a crearnos una cuenta en Google. Y si no lo viste y no lo sabes hacer, pues mira el tutorial anterior donde está cómo utilizar Drive y cómo crearse una cuenta de Google. Ok, entonces con ese correo que te creaste puedes crearte una cuenta en Canva, también lo puedes hacer con tu cuenta de Facebook o con una sesión en, en Apple para los que tienen iPhone, ok. Yo te recomiendo, siempre lo voy a hacer desde tu cuenta de Google. ¿Por qué? Porque cuando necesites este, recibir alguna información, siempre te va a llegar al correo. En Facebook no necesariamente vas a saber qué es lo que está sucediendo, no te van a poder informar de nada. ¿ok? Siempre te voy a recomendar que trabajes con una cuenta de Google. Entonces, utiliza la cuenta de Google porque además vas a poder después enlazar tu cuenta de, de Canva a tu Drive. ¿ok? Para que tus trabajos directamente lo puedas enviar a Drive o lo puedas compartir con otras personas directamente desde acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que voy a hacer es ir a registrarme. En la parte inferior dice Regístrate. Le voy a dar clic ahí. Okay. Yo te voy a poner el enlace de Canva al pie de este video para que tú puedas acceder y luego hacer este proceso. Una vez que ya inicié el registro, dice Regístrate con Google o Regístrate con Facebook. Yo voy a registrarme en este caso con Google. ¿ok? Doy clic acá. Bien, acá me va a pedir si es que quiero elegir una de estos correos que están abiertos dentro de la, de la computadora o quiero utilizar otro tipo de correo, ¿ok? Simplemente, por ejemplo, voy a entrar con este correo que habíamos creado en la clase anterior de cómo crearte una cuenta en Google, en Gmail y cómo crearte Drive. Entonces vamos a utilizar esa misma cuenta, ¿ok? Si es que no es una de esas cuentas, lo que vas a hacer es usar otra cuenta que está al pie la, la alternativa. Introduce la contraseña. Bien, vamos a ver si tenemos la contraseña. Bien, ya introdujimos la contraseña del correo creado en Gmail. ¿okay? Una vez que hemos introducido la contraseña, ya está listo. Ya me dio acceso a Canva. En esta parte me está preguntando para qué quiero Canva, para qué lo voy a utilizar. Si es para uso personal, que voy a hacer todo tipo de diseños, o puede ser para, para uso de estudiantes. soy un estudiante y quiero utilizar Canva organizaciones sin ánimo de lucro, pequeñas empresas, docente o empresa grande. Tú eliges cuál de estos usos quieres darle a Canva. ¿Por qué te pide esto? Para que luego ellos te puedan sugerir pues, plantillas, te puedan presentar plantillas, imágenes eh, y todo lo que tenga referente a lo que tú estás eligiendo acá. ¿okay? Así que si eres un estudiante, si escoges estudiante y si eres un docente, pues un docente. En este caso voy a utilizar uso personal. Para empezar vamos a darle que quiero hacer un post en Instagram. ¿okay? Y en fin, ya estoy dentro de Canva, ya tengo la aplicación de Canva, ya la puedo utilizar de forma gratuita, ¿ok? Vamos a darle saltar el recorrido porque para que no me dé el tutorial. Vamos a irnos a Inicio. Para que puedas eh, un poco recorrer qué son las herramientas que tiene, qué es lo que vas a encontrar dentro de esta aplicación. Vamos a dar un recorrido breve, ¿ok? Por acá tienes, por ejemplo, este crear un diseño, que si yo le doy clic ahí, me va a dar los diferentes diseños predefinidos que ya tiene Canva. Bien, en esta parte lo que vamos a encontrar es eh, algunos diseños predefinidos, ¿no? Te dice una presentación, una infografía, un gráfico, un póster, un logo, un currículum y muchas otras cosas más, ¿no? Y si quieres encontrar algo más adicional, pues en la, en la parte superior donde dice buscar, pues puedes escribir, ¿no? Tarjeta, por ejemplo, y te van a salir todas las sugerencias sobre tarjeta. Si quiero hacer un post para Facebook, me voy a poner ahí Facebook y me va a salir todo lo que tiene para Facebook. Yo voy a poner acá lo que necesito hacer y Canva me lo va a mostrar. Me va a mostrar esas plantillas predefinidas. Por acá tenemos, es casi lo mismo por todas partes, pero es bastante intuitivo para que tú puedas manejarlo de una forma muy fácil. ¿Ok? Mira, por acá tienes, por ejemplo, todos tus diseños. Acá es donde van a aparecer todos los diseños que tú estás haciendo, se van a ir acumulando acá. ¿Ok? Luego tienes compartido contigo, igual que en Drive. Eh, otras personas pueden haber hecho un diseño y lo hayan compartido contigo. Es por esto que es un, importante que utilices tu correo para que las demás personas te puedan compartir sus trabajos mediante el correo, ¿ok? En kit de marca vas a encontrar logotipos, etiquetas y cosas de, este, relacionadas a una empresa, a la creación de una empresa, ¿ok? En Crea un equipo vas a encontrar la opción de poder este, formar un equipo con otras personas, darle acceso a otras personas para que trabajen contigo en tus diseños, ¿ok? En todas tus carpetas vas a poder organizarlos, al igual que en Drive, por eso me gusta relacionar ambas aplicaciones. También vas a poder acá este, organizar todos tus trabajos en carpetas, en diferentes tipos de carpetas, ¿ok? Y en papelera pues vas a encontrar todos los documentos, diseños que tú eh, hayas eliminado, que ya no hayas querido utilizar. En plantillas vas a encontrar casi lo mismo que está acá en crear un diseño, solo que acá van a estar redistribuidas, ¿no? Plantillas para redes sociales, para uso personal, para empresas, para marketing, educación o novedades. Las vas a encontrar divididas en todas estas de acá. Y en precios, pues vas a encontrar los precios que tiene este Canva para diferentes tipos este de usos. Por ejemplo, acá vas a poder utilizar, por ejemplo, ¿no? el gratis es el que estás utilizando ahora. El Pro que tiene, vamos a recorrerlo para que veas qué tiene. Yeah, ok. El Pro tiene este, un valor de 399 soles al año y dirás, pero ¿en qué me ayuda el Pro? No? ¿en qué me sirve el Pro? El Pro te va a servir en que vas a poder utilizar todo los, lo que tenga Canva disponible, lo vas a poder usar. Si, no, si usas la versión gratuita, hay algunas imágenes, fotos que tendrías que pagar adicional para poderlas usar. Ya, luego está el Enterprise, que es una, un, una especie de que tiene un poco más de, de, de beneficios. ¿Ok? Y acá vas a encontrar pues eh, un costo un poco más eh, elevado incluso. Vamos a ver. Bien, acá lo tienes. El Pro, que está a 399 soles al año o 33 soles mensuales. Y el Enterprise, que es un poco más caro, que está 100 soles mensuales, ¿ok? Por persona. Acá puedes incluir varias personas, pero tendrías que pagar 100 soles por cada una de ellas. Y el gratuito, pues no, el que vamos a utilizar hasta ahora, el que estamos utilizando hasta ahora. Ahora hay uno más que se llama educación. Este de educación. Lo puedes utilizar siempre y cuando tengas un correo educativo. Estos correos educativos los dan generalmente en las universidades o en algunos institutos. Si tienes alguno de esos correos que termina en .edu.pe, esos correos los puedes registrar acá. Regístrate ahora para docentes o para alumnos. Y lo vas a, vas a poder utilizar casi todos los beneficios que tiene Canva sin pagar, porque ese correo te da ese tipo de beneficio, ¿ok? Bien, ya recorrimos cuáles son los precios. Listo, acá estamos en nuestra cuenta nuevamente. Y vamos a dar a crear un diseño. Acá en la opción vamos a poner diploma, ¿ok? ok Diploma y me da dos opciones, un diploma cualquiera o un diploma de escuela secundaria. Vamos a escoger un diploma de escuela secundaria, ¿ok? Para saber eh, más o menos las plantillas que me va a presentar. Muy bien, cierro esta pantalla y me salen todas las plantillas ya predefinidas, prediseñadas de diplomas. Yo voy a elegir una que a mí más o menos me guste y lo que voy a hacer es darle simplemente un clic sobre la plantilla y esta va a formar parte ya de la pantalla principal quiero agrandar para ver un poco mejor, me voy al puntito que está acá abajo y voy agrandando, ¿ok? Ya una vez que está grande ya puedo modificar. ¿Cómo voy a modificar? Tan simple como irme por ejemplo a este texto y le doy un simple doble clic sobre el texto y se va a seleccionar. Cuando está seleccionado, ahora voy a escribir el nombre de la persona a la que va a este diploma, en este caso voy a poner mi nombre, ¿ok? Y listo, ya está. Ya este, cambié el texto y ya puse el texto del que yo quiero, ¿no? En la parte superior hay otro texto. Eh, voy a ponerle, ¿no? Este, este diploma. O no sé, ¿cómo se ponen los diplomas en honor a tu gran desempeño? No sé, ¿qué me ocurre? Bueno, entonces ya cambié el texto de ahí. Quiero cambiar el texto de abajo, lo mismo. Simplemente eh, voy a darle doble clic, se va a seleccionar y yo le voy a escribir lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, por haber ocupado el primer puesto. ¿Ok? Listo. Y eh, En la parte superior voy a poner el nombre del colegio. Colegio Nacional 235, se me ocurre. Y en la parte inferior están eh, los, los nombres de las personas que lo otorgan. Todas las letras simplemente se da doble clic y se pueden editar. Todo, todo, ¿ok? Todo. Ahora, este logo. Este debería ser el logo de la, de, de la institución que está brindando la, el diploma, ¿cierto? ¿Cómo podemos insertar nuestro propio logo? Bien, vamos a ir hacia... Hacia la parte de que está en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón. Y acá hay un, un icono que dice subir archivo. Vamos a subir un archivo que es nuestro, que está en nuestra computadora. Le voy a dar en subir archivo porque quiero subir mi propia insignia. Ok. Y acá mira, si yo quiero puedo irme al Drive. Si tengo mi archivo guardado en mi Drive, tengo mi archivo guardado en Instagram. Y el Dropbox que es otro de Hotmail, parecido al Drive pero es de Hotmail. Pero en este caso yo lo voy a buscar en mi computadora. Mi archivo está en mi computadora. Entonces me voy a ir acá a dispositivo. Listo. Y acá voy a buscar mi icono o mi insignia que debe estar guardado acá. Que en este caso lo tengo en mis descargas. Acá lo tengo. Listo. Le voy a dar a abrir. Mira, te voy a enseñar algo más. Este icono, por ejemplo, esta insignia, yo fácilmente lo puedo jalar, lo puedo colocar por acá. Ya lo voy a, en los puntitos blancos voy a cortarlo y lo voy a poner al tamaño que yo quiera, pues, ¿no? Voy a ponerlo al tamaño que yo quiera. Y el de acá, simplemente para eliminarlo, me pongo sobre el icono, me pongo sobre el puntito blanco y le doy suprimir en el teclado. Y ya pongo la insignia que es de mi colegio. Ahora, te quiero enseñar algo acá. Hay imágenes que tú vas a descargar de internet que tienen fondo. Por ejemplo, y vamos a descargar, por ejemplo, insignia. Colegio. Meritón Carvajal. Para poner un ejemplo. ¿Ya? Este es el insignia del Colegio Meritón Carvajal y lo vamos a descargar. Lo vamos a guardar en el escritorio. Listo. Y ahora, qué, ¿qué es lo que queremos hacer? Subir esta insignia. Vamos a subirlo desde el dispositivo. Vamos a irnos al escritorio de mi computadora y acá tengo la insignia que acabo de descargar. Ya. ¿Qué ocurre con esta insignia? Tiene un fondo blanco al, al contrario de esta otra que ya no tiene el fondo blanco, ¿te das cuenta? Si yo jalo esta insignia así con, con el fondo blanco, cuando la ponga dentro de mi diploma se va a ver mal, ¿cierto? Porque tiene un fondo que, que no, no da con el... Con el diseño que tengo acá y se ve mal o sea se nota que es un fondo, tiene un fondo que no me gusta, ahora tú dirás ¿cómo puedo quitarle ese fondo a mi insignia? lo puedes hacer, pero no lo vamos a hacer desde Canva, lo vamos a hacer con otra aplicación esta aplicación es muy práctica, muy buena se llama Rimopigi Okay, te voy a dejar también el enlace debajo de este video para que lo puedas abrir. Ya estoy dentro de la aplicación. Esta aplicación también tiene su versión de pago y su versión gratuita. Pero yo utilizo la versión gratuita y me va muy bien, me funciona muy bien. Así que también lo podrías utilizar. Okay, lo que vamos a hacer es acá en el botón azul donde dice Unplug Image. Vamos a subir una, una imagen, vamos a dar clic ahí. Y vamos a subir la imagen que había descargado del, del insignia del Melitón Carvajal. Y luego vamos a abrirla. Y la aplicación automática ya le borra el fondo. ¿ok? Después de que le haya borrado el fondo, tú simplemente le vas a dar acá en descargar el botón azul que está a la derecha. Y la imagen se te va a descargar. Ya está en mi carpeta de descargas de mi PC. Voy a regresarme nuevamente a Canva. Pero antes de regresarme, si tú quieres quitarle el fondo a otra imagen más, simplemente subes. Y acá te da la opción de volver a subir otra imagen. Bueno, pero vamos a regresar a Canva y vamos a subir la nueva imagen que está sin fondo ahora debe estar en mi carpeta de descargas y está acá, ves abro la imagen y la nueva imagen ya no tiene fondo ahora la puedo utilizar, ves la diferencia para eso te va a servir la otra, la otra herramienta que es de Google ¿okay? vamos a eliminar la que teníamos y ahora esta imagen sin fondo la puedo arrastrar y colocar sin soltar hasta que esté donde yo quiero y la voy a, a encoger un poco y la voy a colocar dentro de mi insignia. Ahora sí, ves que ya no se ve mal, ya la imagen no tiene un fondo, simplemente es un, eh, es, está dibujada en, lo, en la forma en la que yo quiero. Ya no tiene un fondo blanco como el que tenía antes. Ok, entonces de esta forma te va a servir mucho esta herramienta que es Remote Vigil. Listo, ya tengo mi diploma terminado, ya lo, ya lo terminé, ya lo quiero descargar. Ahora, ¿cómo lo descargo? Me voy a... A esta flechita que dice que está acá, que significa descargar. Y me voy a fijar que el, eh, el, el formato en el que está acá. En este caso me dice PDF. Puede ser que yo lo descargue en PDF, mi diploma. Ya depende del formato que yo quiera. También puedo elegir, por ejemplo, JPG, que es un formato de fotografías. Puedo escoger, mira, el PDF estándar, pero este PDF que me sugiere es un PDF de impresión, de alta calidad, para que cuando lo imprima, pues me salga bien la foto, ¿no? Entonces ya es lo que yo voy a elegir. Vamos a descargar. Y listo, ya en mi diploma debe haber seguido a mi carpeta de descargas. Entramos a mi carpeta de descargas y efectivamente acá está el diploma en formato PDF. Lo vamos a abrir para ver cómo nos ha quedado. Clic derecho. Vamos a abrirlo simplemente con Adobe Reader. Listo, acá tenemos ya en Adobe Reader, ya está nuestro diploma hecho y simplemente pues ya nos tocaría imprimirlo y terminado, ¿cierto? Entonces esa es la forma de hacer un diploma en Canva. Ahora, vamos a hacer otro, otro diseño en Canva para terminar de enseñar. Ok, cerramos, este ya es Canva. Si yo me voy a inicio nuevamente. Acá en todos tus diseños. Vas a volver a encontrar el diseño que hiciste. Así que no se pierde, aunque lo cierres, se queda guardado ahí. Ok, entonces ahora vamos a crear una tarjeta interactiva, una tarjeta animada, por así decirlo. Ok, vamos a dar a crear diseño. Vamos a crear una tarjeta okay, de cumpleaños, ok, pero vamos a escoger acá una tarjeta nada más. acá me muestra todas las plantillas que tiene de tarjetas y lo que yo quiero es que me muestre solamente una tarjeta las tarjetas las plantillas de cumpleaños ok vamos a elegir busca tarjetas de cumpleaños ok listo voy a escoger un modelo que a mí me guste y por acá quiero por ejemplo voy a hacer una tarjeta interactiva dijimos cierto entonces vamos a elegir esta de acá que tiene dos chicas listo Acá vamos... ¿Qué es una tarjeta interactiva o una tarjeta animada? Una tarjeta interactiva es algo que tiene animaciones y cositas así. ¿Dónde vamos a, ¿Cómo vamos a poder animarla? Borramos estos puntitos que están acá y vamos a irnos a elementos que están acá al costado, en el lado izquierdo. Vamos a ir a elementos y vamos a buscar animados. Vamos a ponerle así para ver qué nos carga. Nos cargan diferentes stickers. Vamos a buscar por acá alguno. Acá tenemos, mira... Tenemos, por ejemplo, estas estrellitas que están acá. Las vamos a agarrar y las vamos a colocar acá. Sobre la foto, si quieres, sobre la parte superior para que parezca que están cayendo ya de arriba. Si quiero, lo agrando para que cubra un poco más la tarjeta. ¿Ves? Y aparece como si hubieran estrellitas cayendo desde la parte de arriba de la tarjeta. ¿Puedo agregarle más cositas? Pues sí, voy buscando qué más, ¿no? Ver todo. A ver, vamos a ver qué más tienes acá para mí, para recomendarme para mi tarjeta. Por acá tengo otras estrellas. Ya depende de ti. Pero quiero ponerle también quizás por ahí una torta. A ver, vamos a ver una torta. Esta torta también la quiero animar. No quiero que sea así. Simplemente la voy a poner en este espacio en blanco. ¿Y cómo la voy a animar esta torta? Simplemente voy a darle clic. Y en la parte superior encuentro esto que dice animar. Le voy a dar clic también. Y me pregunta ¿de qué forma quieres animarla? ¿Quieres hacerla que aparezca de la nada y se, y se note? ¿No? ¿Quieres ponerla fundida? ¿Quieres redonde, este, rodar? ¿Que la torta aparezca rodando de alguna parte? A ver, ¿Que la torta aparezca rodando de alguna parte? ¿Quieres que suba de la parte de abajo? ¿Que se vaya de un costado? No sé, ya tú ves acá, ¿ok? Todas las animaciones que quieres. Pero, mira, acá es la diferencia que cuando tienes un Canva de pago, estas opciones eh, no te las va a dejar usar ahora porque estás usando un Canva gratuito. Así que solamente tienes las opciones de arriba. Vamos a poner que queremos que la torta esté, ro esté rodando, ¿no? Ya listo, ya animamos esa torta. Muy bien. Al momento que le hemos puesto animaciones a nuestra tarjeta, ya no es una tarjeta normal, sino que se convierte en un video porque ciertamente tiene ciertas animaciones. Acá vamos a poner, por ejemplo, en... Uh, happy birthday, vamos a poner feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ok, y vamos a, si que la letra me sale muy grande, simplemente la selecciono. Y en la parte superior tengo para disminuir el tamaño de la letra. Le voy a ir bajando hasta que se acomode y ya está. Acá también me dice, vamos a ponerles amiga bella. Ya está. Y puedo ponerle, si quiero más texto, voy a ir acá en la parte izquierda. También voy a buscar más texto. Y si me gusta otro, pues le voy a ir colocando más textos. ¿Ok? Quiero poner este, le puedo elegir este acá. Y le puedo poner ese texto, ¿no? Listo. Si quiero cambiar este texto, también quiero editarlo, le voy a poner, ¿no? Voy a seleccionar. Vive Navidad. Listo, y ya le cambié toda la información a mi tarjeta. Listo, una vez que he terminado de editar, ya me gusta o quiero también, capaz, cambiar esta foto, ¿no? Porque quiero poner la foto de mi amiga, quizás. Vamos a descargar una foto para simular, que es una, una, una persona. Eh, vamos a poner señorita. Ok, imágenes. Listo. Vamos a imaginarnos que, que ella, no sé, ella, cualquiera de ellas, es nuestra amiga, ¿no? A la que queremos hacerle esta, esta tarjetita. Vamos a descargar esta foto, guardar imagen, ¿no? Y la guardamos, amiga, en el escritorio. Ahora, muy bien. Ya sabes que si quieres borrarle el fondo, simplemente vas a utilizar tu, tu herramienta de este. un de Remote VG. Vas a utilizar esta herramienta y le vas a borrar el fondo de la foto entonces te va a quedar solamente la foto que quieres utilizar ok, ya te quedó sin fondo, la descargas y luego te vas a tu Canva vuelves a subir el archivo acá subes el archivo vas a tu dispositivo a mi descarga ok, porque ahí se descargó la foto que le quité el fondo y abro la foto Ahora ya tengo la foto cargada acá, ya la puedo utilizar simplemente con darle clic sostenido sin soltar el clic del mouse, lo arrastro y lo llevo hasta donde está la foto de estas chicas, ok, para reemplazar la que está ahí. Ahora, a ver qué pasa acá, que no me está reemplazando la foto de acá. Ya, debe ser por estas animaciones que las tengo muy pegadas, la vamos a retirar un poquito para que me deje cambiar la foto, ok. Listo, y ya me cambió. Bueno, acá como que no se ve muy bien porque le borré el fondo, ¿no? Sería quizás mejor poner este la imagen con fondo. Ya uno va analizando y viendo qué es lo que le conviene más. En este caso vamos a poner la, ima la imagen con fondo. Vamos a ver. Listo, creo que me convendría un poco mejor ponerla con fondo para que se vea un poco mejor, ¿no? Listo, ya está ahí. Ya está la imagen, ya esto nuevamente lo puedo correr para acá. Puedo correr la animación un poco para acá. Para que se vean esas estrellas y ya está mi tarjeta interactiva. Ahora, ¿cómo la descargo? Simplemente me voy a descargar y acá ves que ya me cambió. Ya no me dice este PDF como el anterior, sino me dice video MP4 porque este ya es un video, ya no es una, este, una simple tarjeta. Ahora, vamos a descargar este video, vamos a ponerlo acá. Okay. Si yo quiero disminuir, mira, este video me dura 10 segundos, pero yo no quiero que dure tanto quizás, ¿no? Lo que voy a hacer es acá, voy a dar clic en el relojito y le voy a cambiar en la duración, voy a bajarle a que me dure solamente 5 segundos o sea, lo, que, lo que yo quiera, pues, ¿no? ya termino, le cambio y ahora sí lo descargo y le doy a descargar y esta tarjeta ya se va a ir a, mí, a, a mi carpeta de descargas ok, y ya la voy a tener ahí la voy a poder encontrar en mi carpeta de descargas listo, esa sería la forma de hacer una tarjeta animada, una tarjeta interactiva no quiero hacer muy largo este video así que te voy a dejar de práctica o que tú lo hagas, que hagas un video, ¿ok? Que hagas un video dentro de Canva. No es muy complicado, es muy parecido a lo que hace una tarjeta. Te voy a dar simplemente unos pasos y tú vas a editar ese video... Vas a terminar de editarlo y lo vas a subir a nuestra carpeta de evidencias que tenemos este en el grupo que tenemos en WhatsApp. Y, y vas a subir este trabajo hecho en la carpeta de evidencias. ¿ok? Te voy a dar algunos pasos simplemente para que puedas trabajar en el video y lo vas a hacer tú mismo. ¿ok? Mira, eh, para hacer un video te vas a inicio y acá en la parte eh, lila que aparece acá arriba te va a dar la opción de video. Vamos a hacer un video. Vas a seleccionar acá y vas a seleccionar videos para Facebook porque es el formato cuadrado el que se puede enviar por WhatsApp o el que se puede enviar este a Facebook, ¿ok? Vamos a escoger este formato. Y para videos puedes si gustas tú subir tu propio video que has filmado con tu celular o has hecho con tu cámara, no lo sé. O puedes utilizar también los videos que te da sugiere, que te regala cacamba ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero este, hacer un video de, no sé, tengo una tienda de galletas, ¿ok? Y quiero hacer un video para promocionar mis galletas. Entonces voy a buscar algo que tenga Canva por acá sobre galletas. No sé si las tenga. vamos a buscar dulces. Mira, ¿ves? Por ejemplo, acá tengo esto. Lo voy a arrastrar igual que las imágenes, lo voy a poner acá en mi, en mi diseño predefinido, en mi video, ¿Okay? Y ya está. Acá simplemente le voy a dar clic igual que en las imágenes y voy a cambiar el texto. No sé, las mejores... Mejores acá, helados. Los mejores helados creo que es esto, ¿no? Ah, no, son los mejores postres. Los mejores postres. ¿okay? Y ya tengo acá mi, mi foto puesta. Luego voy a... Quiero hacer una escena más porque si miro esto, ¿cuál es su duración? Acá mira, lo puedes ver el total acá. Y si quieres ver... Simplemente le das clic para que reproduzca. Y ese es tu video hasta el momento. Ahora quiero aumentarle algo más a este video. Vamos a poner. Eh, mmm, helados. Helados. Muy bien. Helados. Mira, cuando yo doy clic acá al pie en más. Me va a desplegar otras opciones para poder este, ver si es que tú quieres unir tu Canva a Drive o a Dropbox o a Instagram. Lo puedes hacer por acá. ¿okay? Bueno, lo que yo quiero es este, que me dé más opciones para videos. Quiero ver más videos. Eso es lo que di. Día más y día videos para que me dé otros videos adicionales para utilizar en mi video promocional. Pero para agregar una escena más, tengo que darle clic acá en más. ¿okay? En más y ahí voy a agregar otra escena más. ¿Okay? Y ya, mira, tengo acá una persona comiendo, lo voy a poner por acá en mi video. Y tengo una persona que está comiendo algo, ¿entiendes? Entonces, si quieres seguir agregando más y más imágenes, simplemente le das a más, otra escena y le pones otra y otra y otra escena. Puedes hacer así tus propios videos, ¿ok? Y si yo quiero disminuir, este, este video de acá es muy largo, pesa 11, tiene un tamaño de 11.9 segundos. Quiero disminuirlo, le doy clic en el tiempo y arrastro esta barrita para que solamente me dure, por ejemplo unos 3 segundos nada más ¿okay? que esa parte de ese video me dure aproximadamente 3 segundos listo ya terminé ya está ahora quiero ver el resultado final le doy clic acá y me va a mostrar el resultado final de mi video listo y eso sería mi video total cuando lo quieras descargar lo vas a descargar acá en mp4 como mp4 y ya tiendes tu video Ojo que solamente puedes utilizar las que digan gratis. Las que dice Pro no puedes utilizarlo porque al momento de descargar Canva te va a cobrar. ¿Ves? Como acá dice, mira, has elegido, has elegido dos elementos premium tendrías que pagar 21 soles para poder utilizar estos videos. ¿okay? Los que tienen una coronita, dicen Pro, esos son videos de pago. Listo, entonces, pero tienes muchas opciones gratuitas por ahí, bien, y esto es para que aprendas un poco de cómo utilizar Canva, ya sea para tus diseños de Facebook, hagas para tus trabajos personales, para tus tarjetas animadas o lo que tú quieras, ok, lo que tú quieras vas a poder diseñar acá porque tienes ya plantillas prediseñadas, listo, espero haberte podido ayudar muchísimo más. Y si te gustó este video, pues bueno, si eres uno de los alumnos de las clases que llevamos en, en privado, pues bien, espero haber aportado un poco más a tu aprendizaje. Y si eres una persona que nos está viendo por YouTube, espero haberte ayudado también. Si estás viéndonos en YouTube, pues síguenos en el canal porque siempre estamos colgando tutoriales de nuevas aplicaciones que te puedan ayudar siempre desde cero, ayudando a personas que quizás no tienen mucho conocimiento, pero quieren aprender. Regálanos un like también porque es la forma en la que nos apoyas para nosotros poder seguir creando contenido y comparte este video con otras personas que también lo puedan necesitar ok listo nos vemos chao gracias